Corvina, dijo Un congrio Vamos Luis, un congrio en el río La Plata sacó que Qué variedad que hay, qué rico río tenemos Un congrio, el mismo congrio. <ríe> Felicitaciones por el congrio <ríe> <ríe> Bueno, de a poquito Se va dando el pique Enganchamos un point, alejado del camping Salieron dos muy buenas, que no las pudimos filmar Acá Luis parece que viene una linda también ¿Sin reda? No, <ríe> la otra recién la tiré y está abierta Estás por abajo de mi caña Pasala por adelante, por adelante, por adelante No, no, no, no, no, no. no. Así, por atrás, del cámara. Por abajo mi caña pasadla. Ah, no, no, lo que Ah, bueno, traigla Empuja al V8. mirá vos, son chiquitas. ¿eh? Qué fuerza que tiene. ¿Te de traje? Sí, la veo, la veo. Qué linda coloración, a ver, cámbela. Bien amarillita, mira. Qué linda corbina.